Listo. Día 27. Al 11% de las personas encuestadas les da miedo ir a un viaje online. Eso nos salió en los resultados. Yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hoy les quiero contar de tres cosas. Los resultados curiosos de una encuesta que hicimos por el Instagram a, a los seguidores y a nuestros amigos. Eh, la divertida actividad eh, online que tenemos preparada para este domingo y el regalo de lo, que son los pases gratis que usualmente damos a nuestros seguidores. ¿Listo? Entonces, hay pasos, hoy hay pases gratis. Los resultados, pues imagínate, el 11% respondió que les da miedo los viajes online. Y dije, pero ¿cómo así? Para que entiendas el por qué esa pregunta y por qué la respuesta, pues tienes que saber que este domingo... Hay una actividad que hacemos diferentes días de la semana. Este domingo hemos organizado un tour online a una finca de una comunidad de productores de cacao en Colombia. Pero entonces, ¿cuál es la gracia? Para esta actividad, tú, si ya te inscribiste o te quieres inscribir, tienes que conseguirte un par de chocolates. Un chocolate común de esos comerciales baratitos. Tu subí triángulo, algo baratín, una chocolatina. Y otro que tenga alto contenido de cacao, al menos 60% o más contenido de cacao. ¿Listo? Esos dos. Los alistas y adquieres un ticket con el cual estamos apoyando a la comunidad de productores de cacao, de carne, de chucurí en Colombia. Y el domingo a las 10 de la mañana hora, Colombia, Perú, eso es como 12 Argentina y tal, calcula la hora te conectas con el link que te mandamos y junto con otros viajeros online te unes a Miguel. Miguel es el productor de cacao de esta finca y él nos lleva a recorrer su finca y conocer los cultivos y los secretos del cacao en su proceso de producción paso a paso de cosas que ni te imaginabas. Porque nosotros, o sea, al menos yo ya descubrí que alguien que se considera amante del cacao, mentiras, alguien que se considera amante del chocolate, pero no sabe los secretos del cacao, entonces no es un amante del chocolate. ¿Listo? Aquí es el momento para quedar. Y listo, es que es súper chévere. Además, él, él, él, es muy ameno estar con él. De esa actividad sales todo un experto en cacao, entonces en chocolate para que impresiones a tus amigos. ¿Quieres impresionar en esa, en esa reunión? Hablando de cacao, esa es tu oportunidad para aprender. Es parte del proyecto de Sariris, ¿sí? la experiencia Sariri. Volviendo a las raíces, que es un proyecto de viajes online donde ayudamos a generar ingresos a personas y comunidades que por el COVID están siendo muy afectadas. Teniendo en cuenta que la, de la cultura, el acceso a la cultura viva es una de las cosas que se ha afectado bastante por el COVID, pues organizamos estos viajes online para seguir la rutina de la cuarentena. La cultura, o sea, es como cultura, entretenimiento y viajes con propósito de ayudar. Pues hemos logrado ya destinos bien chavales, tenemos... Eh, personas, comunidades, familias en Argentina en, o sea, personas que ofrecen los tours online, Argentina, en Bolivia en Perú, en Colombia y, y pronto en México ya, ya, ya entonces, pues en ese contexto hicimos una encuesta para la actividad del domingo y preguntamos eh, ¿nos viam, nos va, eh, les voy a decir qué pregunta hicimos, ¿te gusta el chocolate así como general, no? 338 personas vieron el post, 58 respondieron que sí, que les encanta el chocolate, y 7 dijeron no, a mí me da igual. Entonces a los que vieron que sí les preguntamos, oye, ¿te gustaría visitar online, en vivo, un cultivo de cacao y aprender los secretos del chocolate fino? 292 vieron la pregunta, 29 respondieron que sí, y 2 dijeron, no, nah, no me interesa. Entonces bueno, ahí con ese universo, entonces ya de frente, ahora sí, ¿no? Les preguntamos, ¿vamos a Colombia en un viaje online? Y le pusimos dos tipos de respuestas. Una que decía, vamos, así con interrogación. Y la otra que decía, no, a mí me dan miedo los viajes los viaje online. Pues así de bromita, ¿no? <ríe> pues, oye, gratamente 34 personas dijeron, sí, vamos, de una, me apunto. Y cuatro personas dijeron, me dan miedo los viajes online. Y dije, no, pero yo puse esa respuesta de broma. O sea, para darle una gracia al no, ¿no? Entonces dije, no, eso no puede ser. Eh, me di, como me causó tanta curiosidad que, que el 11%, que son cuatro, dijeron que no, que les da miedo los viajes online. Entonces yo entré, oye, ¿en serio te da miedo los viajes online? ¿Por qué? Cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Que eso genera miedo. <risa> Entonces... No, pues la, me, me dio risa la respuesta. ¿no? no, es que quería pasar, <ríe> quería pasar a la historia y, se me, y apreté el de hoy donde decía, no, yo, ah, bueno, el otro, no, es que mi hijita estaba jugando con el celular. Yo, pucha, qué, cuál, qué tan confiables pueden ser las encuestas del Instagram. Pero bueno, fue muy divertido, también muy bacano hablar con las personas. yo me puse a hablar con las personas que escribieron contándoles de qué se trata el, el chocolate, que el chocolate es parte de todo este proyecto de turismo comunitario, de apoyo a las comunidades que están afectadas por el COVID y de que nosotros los acompañamos desde el principio de esas comunidades, familias, a construir su experiencia, el tour online hasta el final y, y los ayudamos a lanzar el tour online con lo que eso significa, ¿no? Porque hay, hay, hay comunidades que, ¿sabes que Nunca, o de pronto no han hecho una videollamada o nunca habían usado el Zoom o no les caía en la cabeza que, que digamos, podían mostrar, hacer una actividad interactiva por internet. O sea, varias cosas que están que muy bonitas. Y, y ya, ese es el plan. Entonces, la gracia es que tú quieras ayudar. Y si quieres ayudar, te puedes unir. Porque eso es cultura, con entretenimiento, con propósito. Si un ayuda directa es, digamos, compras un tour. Y te apuntas y lo, y lo disfrutas, listo, y aprendes y tal. Y si no, pues no tienes que comprar tampoco un ticket. También puedes ayudar a difundir este proyecto. Porque, ¿qué es lo que te digo, no? Difundir un proyecto de cultura y entretenimiento con propósito. Entonces, si podemos hacer eso, que más gente lo conozca. Y nosotros ahora llevamos más de 120 personas que han hecho estos tours online y tenemos una respuesta positiva muy chévere pero lo que más nos causa curiosidad es que la gente me dice, pero ¿cómo así? como un tour online? A ver, explícame un poco más. Entonces descubrí que realmente pues la gente no sabe qué es eso y, y aunque la frase es sugestiva, tour online, no, no, no, no, no se sabe qué es. Entonces, si nos envíos a difundirlo, a contárselo a más gente, a darnos ideas, también a identificar personas que tú conozcas, que estén practicando o eh, sí, practicando un saber ancestral, ¿sí? pueden ser artesanías, comidas típicas locales, eh, tejidos, pueden ser eh, cultura local tipo danzas, folclore, también pueden ser actividades propias de una comunidad, pueden ser rituales, eh, festividades, costumbres, todo lo que pueda ser cultura ancestral viva. Y el regalo, siempre hay regalo, entonces el regalo estamos regalando tickets gratis para cada vez que tenemos nuevas experiencias, lanzamos tickets gratis para hacer un relanzamiento. Entonces hay tickets gratis para los 10 primeros que se inscriban en el link que les voy a dejar aquí en la descripción. Tú te inscribes, en ese link que vas a ver que dice esariri.com slash regalo y pones la palabra secreta que tienes que poner ahí es... Uh, <risas> tejidos con significado esa es la palabra secreta tejidos con significado ¿listo? bueno ese era el reporte de la semana con el proyecto esariri.com volviendo a las raíces cultura, entretenimiento con propósito ¿listo? espero que nada, no espero nada yo te agradezco más bien por acompañarnos ¿listo? Gracias por tu compañía, por tu apoyo. A todo este grupo, a este equipo que es esaliri.com, que son, son varias familias, son varios anfitriones, son varias personas. Cada día nos, nos apoyamos mutuamente para sacar el proyecto adelante, incluyendo ingenieros, eh, gente de marketing, gente... Eh, se me fue la paloma unos roles que se llaman Saliris, que después les voy a contar de qué se trata, que son como Javier Quintero, como Pietro, como Felipe, personas que están en Chile, en Bolivia, en Colombia, que hacen una labor directa con las familias para poder en conjunto armar estas tours online. Entonces, después les cuento más. Entonces, gracias a todos ellos y nos vemos en el siguiente tour online. Chao. Siguiente reporte. Chao.